Bienvenidos a Frickies y Cámaras, hoy vamos a jugar a la Resistencia Avalon, en este caso una versión de Kingdom Hearts eh, En este juego, cada uno de los jugadores tendrá un personaje que podrá ser de la organización 13 o espía Los de la organización 13 quieren que una serie de misiones salgan bien y los espías quieren boicotearlo Los espías saben quiénes son entre ellos, pero son minoría y la organización 13 son mayoría, pero no saben quiénes son entre ellos Entonces, para ello, habrá un líder que irá rotando y ese líder propondrá un grupo. Si el grupo está de acuerdo, los jugadores, en que sea ese grupo, esos jugadores votarán de forma secreta quién quieren o sea, cómo quieren que salga la misión. Evidentemente, la Organización 13 siempre quiere que salga bien y los espías quieren que salga mal, pero a veces, para disimular, tendrán que votar para que salga bien, que se votará con estas cartas. Entonces, eh, lo primero que se hará será repartir las cartas, una para cada uno. Y en base a eso iremos votando si queremos que salga bien o mal, hasta tener 5 bien o 5 mal, si quieren ganar los espías. Ah. ¿Cuál es mi carta? Sí. cómo se va? aleatorio o cómo va? Se pasará ahora. Sí, va, sí la primera vez. Si sí, falla vez. la misión, luego, se pasa. Luego se va pasando, si sí, va a pasa. Vale, lo primero que se hace, para que los espías se conozcan entre ellos y en este caso, como hay un personaje que sabe uno de los espías, también para que lo sepa eh, lo que haremos es que cerraremos los ojos y levantaremos porque les abrimos los ojos correspondientemente Entonces, primero, todos cerramos los ojos y los espías abren los ojos miran entre ellos ¿Se conocen? Vale, y si ya están entonces tienen que cerrar los ojos Ahora Abre los ojos el que tiene el poder y eh, tiene que levantar el pulgar el, todos los espías. En este caso es uno porque es todos los espías menos Mickey. Levanta el pulgar y el que tiene el poder especial. Eh, abre los ojos, sí. Vale, ya baja el pulgar y cierra los ojos. Y entonces todos los abrimos. Ahora ya los, los espías tienen que conocerse entre ellos y el que tiene la información de quién es uno de los espías también la sabe. Vale, entonces ahora el líder. Imaginemos que soy yo el primer líder. Entonces yo lo que hago es proponer un grupo. Eh, la gente que va a ir a la misión Va dependiendo, depende del número de jugadores Y de recordar que estamos Para eso está una chuletilla Como somos 5 jugadores Tendrán que ir 2, 3, 2, 3, 3 Vale, entonces en este caso es 2 Así que yo tengo que elegir a dos personas que van a ir Evidentemente me voy a elegir a mí Y voy a elegir a Chime uh -huh. Vale, entonces Todos tenemos que votar si queremos que ese grupo vaya o no vaya Levantamos la carta dos, tres. Vale, todos queremos que el grupo vaya Entonces, Chime y yo, de forma secreta Daremos una de nuestras cartas queremos que funcione o que no funcione Vale, de forma secreta sí. Así que ahora Estas cartas se barajan bien Que no se sepa de quién era cada uno Y se les da la vuelta, y se les da la vuelta. Vale, Va. y vale Los dos han querido que funcione, así que lo mejor eso funciona. Pon una carta para ver que esta misión ha funcionado bien. Ponemos una carta para marcar. Esta misión ha ido bien. En el caso de que hubiese fallado, por hacer un hincapié, para no saber de quién es el fallo y de quién es el verde, el, eh, se pondrían el resto de votos se y se mezclarían y me volverían cambian. a repartir. Claro. Vale. Eh, como mi misión ha ido bien, yo sigo siendo el líder. Así que yo propongo ahora otro grupo. Voy a proponer... Como esta ha salido bien, voy a proponer yo Chime y. Mmm, Chris Vale. Entonces, vamos a votar si. Si queremos que vaya este grupo o no. Uno, dos, tres. Han habido vale. dos votos negativos Hay y tres dos positivos. Dos votos, ellas dos, que no, no han querido que vaya al grupo, pero como somos tres, sí que va al grupo. No. Y ahora se vota si queremos que funcione la misión o que no funcione la misión. Se baraja, por favor. Vamos bien. Sí. No se sepa quién ha puesto cada cosa. Oh. Ya ha habido un fallo. Hay un fallo. Entonces la misión sale mal. Ponen la carta de que ha salido mal la misión. Vale. Entonces, y eso significa cartas... que entre los tres que hemos ido, al menos hay un ah, Mezclamos esto con las cartas nuestras para que ¿sabes? no sepa quién es el que había puesto. Solo los que han participado. Solo los que han participado. No hace falta Tomar estas. Mis no las quiero. Y ahora ya pues cogemos las correspondientes cada uno, una de cada. Gracias, me vale. quiero participar Jolín Entonces, como ha salido mal, rota el líder Vale, y yo voto Ha oh, pero... tocado un grupo de dos, ¿no? Ahora Corby... un grupo de dos Corby, yo y Mon. No, no, un de grupo dos? de dos ah, Corby y yo Vale, perfecto Vale Ahora puedes participar, vamos. ¿no? Una, dos, tres Vale, han salido tres votos positivos, así, vale. que, así que va a Y ahora de forma secreta. Vale. Barajadas. ¿Va a vale. a Barajamos bien favor. La... Positivo y positivo. Vale, vamos a, vamos a, a salir misión, bien. bien. así que ponemos otra carta de que salió bien la misión. Hmm. Así que podemos suponer, suponer, porque no lo podemos dar por válido, que Chime era el espía. Bien. Se puede suponer, Aquí se ya se puede, suponer, se puede debatir. A lo mejor Corby ha mentido o yo he mentido. Vale, ahora vale. llega la cuarta misión que es otra vez de tres. Sí, y voy. Como yo ha salido a... bien, sigue siendo. Vale, bien. pues, vale. Momo Corbillo. Vale. Nunca me dijo No, perdón, voy a cambiarla. Jessica Corbillo. Oh. ¿qué le ha pasado? Porque Momo antes ha votado que no vayamos Corbillo. Pero vas a poner... Una, dos, tres. Vale, dos que no y tres que sí. Vale, ¿por qué no? Porque a lo mejor no les gusta ni tú ni yo. ¿Vale? Una. Esta es. ¿Vale? ¿Barajarla? ¿Gente neutral? Totalmente. Ahora aparece chime con un montón de negativas Toma el taco. Las mías <risa> están aquí, eh. No estoy metiendo ninguna. Yes. Positivo, negativo, negativo, positivo. Vale. Ha habido fracaso. Así que falla la misión. Vale. Empate 2 a 2. Esta se resuelve. Claro, ya es la última ronda ya. Porque la, si sale sí, gana. Y si sale no, gana los otros. Tu Me vais. Me vais. La del voto. ¿Y tú mata la tuya? Sí, ya la ha dado. Vale, pues. Esta es la última ronda y como ha habido fallo, el líder se pasa. Dos, mamá, dos Momo y no líder. Sí. Proseguimos. Sí. Momo, el líder tiene que ir tres. ¿Tiene que ir tres, no? Sí. Pues yo, Chris, vale, y Corby. Vale. No. Una, dos, tres. Vale. Como han salido tres que sí, este grupo va. Vale. Y botamos otra forma seguida si queremos que la función o no? Ya no hace falta ni mezclar, es lo que haya salido. Como ha lo que salga, pues... Y ya voy levanta. a decir, yo ha habido un fallo. ¿No ¿Sí? sé? Sí. Porque Corby era espía. Porque yo era un espía. Mm -hmm. Yo era Mickey y Jessica, yo era, o sea, era otro espía. Ya. Yo era es Semnas el que tenía el poder de poder sí. ver a los espías, salvo a Mickey. Yo que he confiado ah. en Corby. Entonces, <risa> el... Yo pensaba que la era me Chris. Me Él sabía que era ella, pero no sabía que yo lo era ella. Exacto. Vale, pues esa la partida. Bien. Victoria para los espías. Bueno, la verdad no, no he conseguido vencer. Bueno, mi equipo no ha conseguido vencer. La organización 13 ha fracasado. Ha sido muy confuso porque al principio he confiado en Vicente ya que me ha llevado consigo la misión. Digo, pues será los buenos, pero nunca se sabe al principio porque siempre puede ser un traidor que deja pasarla y así hasta que la han liado y ya me han puesto en contra tachándome de traidor y hay mucho eso pero ha sido buena partida y es así como se juega bueno pues esta ha sido la partida esperamos que os haya gustado eh, no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal y podéis contactar con nosotros en Facebook Twitter o en los comentarios hasta otra chao Adiós. Adiós.